We'll Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo en el canal OZ Producciones a través de YouTube para todo el mundo. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita. Cada día somos más. Estamos en las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar. También están las redes sociales Ricardo Bustos y Los Alfa 8. ¿Cómo son las redes sociales, mi querido la Ricardo? Lo, las redes sociales, antes de que me digan que no me las he aprendido, <risa> les cuento que las organizamos nuevamente. Entonces, para no equivocarme, porque cambiamos el número por letras y cosas así. Ah, sí, toca innovar, ¿no? No, no, no, además porque esto nos va a dar un, un, una mejor proyección en estas redes. En Facebook, Los Alfa 8, con letra. En Twitter, arroba Los Alfa 8, también con letra. En YouTube, Los Alfa 8, pero con número, con el numerito al final. Y en Instagram, Los Alfa 8, con el numerito al final. Esas son nuestras redes sociales y están funcionando actualmente full. Ok, perfecto, así es Ricardo Bustos y Los Alfa 8 Ahí están las redes sociales para que lo sigan Y por supuesto, eh, sepan de todo el contenido Ahorita Ricardo, hasta entrevistador Se volvió y ya lo podrán ver por ahí Y ya nos estará contando un poquito de esto más adelante De qué se trata Bueno, Ricardo, usted nos hablaba de esa nominación Al premio Grammy por allá en el 2006 ¿Con quién le tocó competir A esta maravillosa orquesta bogotana? Bueno, fue en la categoría Cumbia Vallenato y participamos Nos nominaron a Cinco artistas o cinco agrupaciones entre esas cuatro vallenatas y los alfa 8 en, en, en la parte de cumbia. Estuvimos el binomio de Oro, eh, Jorge Celedón, eh, eh, Ivano Valle y los hermanos Zuleta. Y los Alfa 8. Todos colombianos, 100% producto nacional. Sí, sí, porque la categoría es cumbia vallenato. Igual hubieran podido participar en cumbia grupos que graban cumbia en otros eh, países eh, eh, con otro estilo de cumbia diferente a la que se hace en Colombia. Pero sí, finalmente es una categoría cumbia vallenato. Todos colombianos. Es cierto. Muy bien. Eh, toquemos el tema de... El nombre de Los Alfa 8, ¿cómo nace este nombre? Porque además es bien llamativo y bien bonito además. Bueno, Los Alfa 8 realmente fue una etapa de, de amigos, eh, varios de ellos estudiantes del, del eh, el Colegio Lasalle, el Liceo Lasalle aquí en Bogotá, varios de ellos y, y um, fue una etapa pues, eh, informal, un poco más relajada y y en un concurso de Murgas y Tunas y demás, terminó saliendo, ya venía, se venía pensando en la idea más o menos y finalmente se concretó concretamente el nombre de los Alfa 8 en una participación, inclusive donde estuvo Pacheco, el animador, eh, animando estos concursos de murgas y tunas que se hacían en aquella época y de ahí terminó terminó surgiendo, pero bueno, finalmente y con todo el tema, todo tenía un, un fondo que era un fondo eh, de un mensaje más especial que era el, el alfa por el alfabeto griego y el número 8 que es un número perfecto infinito, entonces por eso el alfa 8. Eh, pues interesante, pero... ¿Nace de un momento para otro? ¿O ya venía construyéndolo? ¿O sí, Pacheco como los animó a no, que llevara ese nombre? Eso fue una, una idea que venía saliendo, que sí. venía y finalmente pues se terminó se terminó realizando, pero pues que en aquella etapa ni los Alfa 8 eran 8, ni como escribía algún día María Cristina Guerrero, sí. periodista del de diario El Tiempo, que escribía, los Alfa 8 ni vienen del espacio y nunca han sido 8. Así es Como aquello de los 50 de Joselito Más o menos, eso que no, no son 50, son menos eso. Muy bien, Ricardo Bustos está con nosotros aquí en el canal OZ Producciones ¿Ya cuántos álbumes eh, tienen en el mercado hasta cuando se hicieron álbumes? Porque ahorita, como lo hablábamos, son sencillos Que se lanzan cada dos, cada tres meses, cada cuatro meses Según el mercado lo exija ¿Y cuál fue ese primer trabajo musical? Bueno, eh, realmente... Eh, Quiero contarte una historia que puede resumir un poco la cantidad de, de, de álbumes y temas que hemos grabado. Empezamos, por ejemplo, en esta cuarentena y después me doy un paso atrás. Vale. Empezamos en esta cuarentena en donde hemos semana a semana, desde que empezó la cuarentena, eh, eh, realizado lives y detrás de la canción... De cada una de las canciones que hemos grabado a través de la historia de los Alfa 8 en diferentes géneros. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el live de Al Rojo Vivo, hablamos de Al Rojo Vivo, dónde lo hicimos, cómo se grabó, en qué estudio se realizó, dónde se hizo la mezcla, quién fue el compositor en aquella época, quién fue el cantante, cómo hicimos los arreglos, con quién los hicimos. Y así hemos ido haciendo con todas las canciones. ...que hemos grabado con el todavía nos queda un buen pedazo, claro. que lo vamos a hacer en el siguiente semestre. Pero te puedo dar una idea, que llevamos nueve meses, todas las semanas paramos, en realidad hace dos semanas... ...por el lanzamiento de, de nuestra nueva canción, de nuestro nuevo sencillo, Sintí la luna deja de brillar, pero lo veníamos haciendo. Entonces, más o menos, si se ponen a hacer un cálculo y se dan una respuesta, pues estamos hablando de más de 90 canciones grabadas y, y, y, y todavía nos falta contar historias sobre esas canciones. Eh, y podemos decirles que empezamos en 1900 contándote, Otto, que en 1987 grabamos por primera vez a nivel profesional un sencillo en un estudio acá en Bogotá. Eh, lo grabamos eh, haciendo un cover en merengue de una canción que era balada, que era un éxito muy grande en esa época. ...de una cantante española que se llama Paloma San Basilio... Okay. ...hicimos la versión en, en, en merengue, la grabamos... ...en la voz de Angélica Arenasa... ...que es la única chica vocalista que han tenido los Alfa 8... ...en toda su historia... Eh, ...grabamos ese primer sencillo y se fue para un variado... ...no me acuerdo si se llamaba o se llamaba... pues ...más sabrosos o algo así... ...de codiscos... Uh -huh. ...y fue el arranque... ...pero antes habíamos hecho otros sencillos ...sobre todo con covers... ...con, con los Alfa 8 en, en esa primera etapa... Eh, como les contaba, aficionada, buscando el camino de llegar a que una disquera en aquella época nos pusiera atención, todo finalmente cuando hicimos, cariño mío, ya llegamos, logramos que, que Codiscos nos echara un ojito, y dijera, venga, venga, para acá vamos a meter esto en un variado a ver cómo nos va, y nos fue muy bien, tanto que en el 1988 grabamos nuestro primer álbum, eso fue en Medellín, con Codiscos, se llamó eh, Los Alfa 8, La Orquesta, en aquella época, y y de allí, eh, por ejemplo, una salsa de, una, de un bolero muy conocido que se llamaba Tú me haces falta, tú me haces falta, porque a las noches claro. se hacen... Ese lo hicimos en salsa, y ese tema se pegó muy bien, muy chévere, y en ese álbum tuvo su primera oportunidad de grabar Charlie Cardona con los Alfa 8. Fíjese usted. Ahí fue cuando descubrimos a Charlie, hicimos ese primer álbum, ahí eh, tal vez eh, Carlitos grabó dos o tres salsas que hicimos en ese álbum porque hicimos salsa, eh, hicimos merengue, eh, como atreviéndonos realmente por primera vez aquí una agrupación con el género nuestro, como les contaba antes, grabara en, en diferentes géneros. E hicimos inclusive algo de, de folclore de la costa norte en ese álbum. Y allí, este tema tú me hace falta, sonó, sonó muy chévere, muy bien, y grabamos temas como te contaba con Charlie, en esos temas que grabamos con Charlie en ese momento. No sonaron como otros temas de esa producción, pero en el siguiente álbum que lo hicimos en, en 1990, el álbum Tú y Yo, uh -huh. ya Charlie Cardona se consolida con éxitos como Al Rojo Vivo, Tú y Yo y otros temas que grabamos en ese álbum, pero Al Rojo Vivo y Tú y Yo fueron realmente dos éxitos muy importantes para nosotros porque nos siguieron abriendo el camino y sobre todo nos dieron, empezaron a dar una proyección internacional. De allí, después de hacer estos, estos éxitos en este álbum, y cuando llevaba con los Alfa 8 como unos tal vez 3, 4 años, algo así, eh, dio su paso al grupo Nietzsche, eh, Charlie. Eh, entonces, nosotros seguimos nuestro camino y seguimos haciendo álbumes, después vino eh, otro álbum de, de salsa en el que hicimos un, un éxito que que se volvió muy importante, bueno, varios temas sonaron de ese álbum, pero entre otros, La pasión del fútbol, exacto, Fútbol Gol, eh, composición de Hugo Ortega. Cuando no se dejaba ganar la selección en Colombia, de esa manera en que se dejó a ganar en días anteriores. Sí, lógico, lógico, nuestra selección excelente, hemos acompañado eh, con fútbol, con temas de fútbol a la selección por muchos años, desde 1990 y algo, eh... Mucho tiempo ha sido el que hemos acompañado con Fútbol Gol, con tremenda selección y oh, eh, oh, eh, oh, ah, y otras canciones que le hemos hecho al fútbol eh, y se han vuelto afortunadamente un éxito. Otro. Sí, sí. Entonces, de, de, después de ese, de, de ese álbum, viene también, está en el camino el álbum de cuando nos... el más internacional que nunca, donde grabamos eh, eh, Merengue en República Dominicana con Quinito Méndez, con Pochi y Familia, y, eh, y, y tuvimos esa oportunidad de tener ese eh, roce y ese estudio de lo, que, de, de lo que era realmente el Merengue, pero hecho y grabado en la República Dominicana. Y, y esos dos temas, eh, No Quiero Tomar y Envenename, se vuelven unos éxitos muy importantes para nosotros. Y lo más chévere fue que al mismo tiempo pudimos estar teniendo éxito con Salsas, como La Salsa llegó. Eh, pudimos estar teniendo, bueno, es, es que ese álbum tuvo muy buenos claro. temas, muy buenos temas. Pero viene el camino, viene el camino, viene el camino. Y, y, y seguimos haciendo salsa seguimos haciendo otros álbumes. El álbum e Evolución, que como te contaba, eh, fue complicado porque nos dio por hacer una locura cura de sonido completamente diferente con Milton Salcedo, y, pero finalmente tremendo vacilón, es un tema que se consolida también se vuelve, y así seguimos haciendo, seguimos haciendo, y llegamos a hoy, eh, después de casi 35 años, 33 de vida, digamos ya profesional desde el 87, llegamos a hoy lanzando un, un sencillo que se llama Sinti la Luna Deja de Brillar. Excelente, ya estaremos hablando Precisamente de esta canción tan hermosa Tuvimos la oportunidad aquí que Ricardo Nos proyectó el video En, en, en un super televisor Que tiene aquí Y eh, nos habló también del cantante Y de las participaciones de los actores para, para este video que es bien bonito Y se les recomienda naturalmente Muy bien, hablemos un poquito de La llegada de Charlie Cardona a, a su orquesta ¿Cómo sí. se dio? Él ya había venido trabajando con dos agrupaciones Si no estoy mal, sí. antes de llegar a los Alfa 8 Sí, él, él tuvo pues paso por otras agrupaciones acá eh, él tenía muy joven, 18 años ¿Sí? cuando llegó a los alfa, claro yeah, pues. 18 años y algún día estábamos en esa búsqueda, en esa época uno buscaba el talento en las, en las tabernas ¿no? uh -huh. que eran sitios que en esa época siempre tenían grupos, agrupaciones en vivo en toda la ciudad de este, se llamaban tabernas y, y, y tabernas restaurantes y el cuento y ahí siempre tenían grupos en vivo. Y alguien me comentó que había un muchacho que cantaba como bien, que cantaba como chévere, que, que estaba en un sitio en Chapinero. Entonces nos fuimos a Chapinero a escucharlo. Okay. Realmente la agrupación era la de su papá, el señor Alberto Cardona, sí. que canta muy bien también, canta Ajá. muy bien a, a Alberto. Sí. Y, y, y resultó que le dijo a Cheli, bueno, suba y cante algo ahí con el grupo. Y nosotros lo escuchamos. Y, y más en ese momento, más que la voz de él, que me pareció una voz muy, muy interesante, eh, fue su, su carisma. Me pareció un pelado querido, un pelado chévere, con ganas de echar para adelante, meteloncísimo en el, en el buen sentido de la palabra. Eh, eh, y entonces, bueno, finalmente se terminó dando, que terminó llegando a los alfa, como les contaba hicimos ese primer álbum en 1988 y después en el 90 cuando hicimos ya la, la consolidación de los éxitos con Charlie que fue tú y yo y, y, y fue una experiencia bonita y tanto que te voy a contar Otto que, que yo sé que de esa pregunta me la vas a hacer más adelante pero me voy a adelantar un poquito eh, por, porque estás hablando de Charlie, tanto que tuvimos un live de esos live que hemos tenido en toda esta cuarentena y hablando de los éxitos que grabamos con él y llegamos a un acuerdo y, y en el buen sentido musical y eh, tenemos programado hacer en el siguiente semestre Vamos a hacer los Alfa 8 Fit Charlie Cardona Una nueva canción de salsa Que estaremos lanzando en el primer semestre del 2021 Uy, excelente Qué buena noticia nos da Charlie Cardona eh, Regresa precisamente como invitado especial Después de que 32 años Después de no El, el álbum de tú y yo ah, Bueno, en el 88, si tú tienes razón Claro, en el 88 fue que hicimos el primer álbum Y en el 90 fueron los los grandes éxitos eh, como Al Rojo Vivo, tú y yo, que tienen 30 años. Muy bien. Eh, Tuvieron giras internacionales con Charlie Cardona y cuántos... ¿Cuántos meses estuvo realmente con la agrupación? Como fueron entre, entre dos y tres años, ¿no? Fueron tal vez entre tres y casi cuatro, diría yo. Okay. Sí, fueron más o menos tres años lo que, lo que compartimos. Y claro que tuvimos giras internacionales, tuvimos la oportunidad de, sobre todo con él, con Charlie viajamos a México. Uh -huh. y, y tuvimos unas, un, unas oportunidades muy bonitas en México con él, muy chéveres. Eh, en Venezuela también estuvimos haciéndole promoción al Rojo Vivo porque fue un tema que se pegó muy bien allá y eh, eh, tal vez, si no estoy mal, también estuvimos tal vez en el Ecuador, no me acuerdo ya en esta época realmente, claro. pero lo que sí tengo muy claro fue eh, los viajes a México porque justamente esos temas estaban sonando muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó en esa transición de los Alfa 8 al grupo Nietzsche de, de Charlie Cardona? ¿Usted le tenía preparados más temas o le estaban componiendo más temas pensando en la voz de Charlie Cardona? Porque estaba en el 100% de su... Se, se estaba ya consolidando como vocalista. Lo empezamos a conocer precisamente por esa maravillosa canción que se llama El Rojo Vivo. Claro, y si te das cuenta, eh, Jairo venía grabando pues salsa mucho más de golpe, uh -huh. no tan romántica. Y eh, escucha a Charlie Cardona porque también creo que fue de las pocas veces que una agrupación eh, colombiana del interior de Salsa tenía primeros lugares en Cali claro. y con Al Rojo Vivo y tú y yo sí. tuvimos primeros lugares en Cali, okay. eh, sonábamos muy bien en todas las estaciones de radio, entonces Jairo pues le echó un ojito o escuchó muy bien lo que venía y... y, y bueno, y empezó, aviso, ¿no? empezó, eh, <risa> claro, empezó a escribir unas canciones románticas muy bonitas y se fue muy por ahí. Después cogió esa línea de salsa romántica eh, después de haber hecho Calipachanguero y no. demás, que pues, era otro sonido, otro Nuestro cuento. Nuestro sueño, con Tito no, Gomes Y, todo y eso. bueno, entonces, pues qué bonito porque me siguió ahí y, y, y le fue muy bien. Nosotros, claro, nosotros estábamos preparando y teníamos listos unos temas pensando en la voz de... de de Charlie, de Charlie y esto fue pues de, digamos, inter, inter, intempestivo de un, momento, de un momento a otro, claro. entonces, bueno, pero finalmente lo logramos eh, solucionar, salimos adelante, tuvimos vinculamos a, a, a Luchito Moyano, eh, cantante bogotano, eh, con un éxitos muy interesantes con los Alfa 8, como No quiero tu amor, ese palazo en merengue, se lo canta Lucho, nos fuimos para la República Dominicana y, y con Lucho, venga vamos a cantar este tema y él estaba sorprendidísimo porque él pues quería grabar era salsa yo le dije vamos a grabar esto, vamos a hacer esto, finalmente se animó y mira el éxito que se logró con No quiero tomar. amor es un éxito muy importante para los Alfa 8. Y, uh, y varios temas. La salsa llegó, oh, ese es claro. un tema. Eso pegó fuerte, eso sonaba por todo lado. Muy fuerte. Y lo que, y como te comentaba, está entre los cinco temas más escuchados en este momento en, en nuestras plataformas digitales. La salsa llegó en la voz de Luchito Moyano. No quiero tu amor, es el segundo. O sea que. Y muchos otros temas que grabamos. Es que en, en, en, en, en los álbumes y en, van a escucharlo eh, en plataformas perfectamente, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todo todas eh, están esos temas y hay muchas canciones que la gente en su momento no fueron los éxitos porque era muy difícil tener ocho éxitos de un álbum pero sí había suerte, si se tenían dos o tres bien consolidados, era una maravilla. Y de esos hay varios temas de los que grabó Luchito Moyano. Así es, por supuesto. Para cerrar el tema de Charlie Cardona, tuvo la oportunidad de encontrarse en algún momento con el maestro Jairo Varela y, y comentar esa anécdota de la transición de... Porque es que hay que decirlo, Charlie ha sido un, un cantante supremamente importante dentro de los Alfa 8 y para el grupo Nietzsche también, y es nuestro, es bogotano. Claro. No, yo llamé a Jairo, yo llamé a Jairo, inclusive le dije, mira Jairo... Pues tú tienes una agrupación, muy y esto es muy confidencial, te cuento. Adelante. Otto, y tiene, tú tienes una agrupación muy consolidada, muy, muy importante. Lupo Nietzsche pues, estaba muy bien en un momento súper importante también de su carrera. Eh, eh, mucho más allá y mucho más lejos de lo que podíamos ser los Alfa 8. Eh, entonces, pues yo le dije, mire, realmente se va a llevar un cantante que para nosotros pues es muy importante. Le hemos trabajado además muy juiciosos y es el que nos está empezando a abrir el camino. Eh, pues a lo que estamos buscando, y Jairo me dijo, pues, y si este mundo es así, este cuento es así, y ya la decisión está tomada, y bueno, chao, suerte, entonces, realmente no, él ya tenía en la cabeza que quería tener la chalea ahí, y y bueno, el tiempo, le, el tiempo le dio la razón, ¿no? El tiempo le dio la razón, eh, pero así fue, así fue. sí Y es que no solamente Charlie no se lo llevó de Bogotá para, para Cali, sino también a, a Javier Vázquez, que tocaba por aquí en unas tabernas, si no estoy mal, o en unos restaurantes, y también le echó el ojo y... Lo llamó y allá estuvo siempre con la agrupación Algunos años, interesante Lo mismo pasó con Tito Gómez en, en Nueva York Bueno, así es el mundo musical Van, vienen y regresan de nuevo Así es. Exactamente. Así es. Muy bien, ya regresamos con una tercera y última parte para hablar de lo nuevo, por supuesto, que está lanzando también, también por estos días de Navidad. Por ahí acabo de ver un video bien de Navidad. Vuelve um, Ricardo Bustos con su maravillosa voz a interpretar. Siempre ha sido cantante. Le gusta meterse, digámoslo, en el largo de en la cocina para ver cómo es que se... Cómo es que se cocina, cómo es que se le da la sazón a todo Ya regresamos, estamos en OZ Producciones con Ricardo Bustos, director de Los Alfa 8